Hola, en este video quiero explicar qué es lo que pasa con los documentos que no se envían a impuestos interno y también voy a mostrar cómo hacer la recuperación de los track ID en caso que por alguna razón el documento sí haya sido enviado o que por ejemplo estemos cargando un documento eh, a través de la página manual o de la API y que esté quedado sin track ID y que en ese caso queda con menos uno o que por ejemplo el documento tenga un track ID que es incorrecto. ¿ya? Entonces el escenario en este caso es uno como el que está acá. Vamos a ver... Eh, tres ejemplos, vamos a ver el ejemplo donde tenemos el, el documento sin track ID, que sería este. Después vamos a ver un ejemplo con track ID menos uno, que en el fondo es un track ID no asignado, que eso es de carga manual o por API. Y vamos a ver el caso cuando tenemos un track ID incorrecto, que vendría a ser básicamente lo mismo que cuando tenemos menos uno. Partamos con el primero. Bueno, en este caso el documento indica que no ha sido enviado en puesto de impuestos internos. Las razones de, lo, de, lo, de, lo de, de que un documento parezca como no enviado en puesto de impuestos internos son. Generalmente y casi siempre porque no se logra la comunicación con impuesto interno y el documento efectivamente no se envía. ¿Ya? En una situación normal lo que basta hacer es simplemente hacer clic en enviar el documento y con eso el documento se va a impuesto interno y obtiene su track ID. ¿Ya? Ahora, el día de ayer, 10 de mayo de 2017, ocurrió un problema con la aplicación de LibreDTE. Porque Impuesto Interno empezó a entregar Track ID fuera del rango que eh, soportaba la base de datos LibreT. En este caso, el campo de la base de datos era para guardar un entero y el número fue mayor que un entero. Eh, bueno, eso ya obviamente ya está corregido, el campo se amplió. Pero ¿qué pasó? Los documentos fueron enviados efectivamente a Impuesto Interno, el documento quedó registrado en libre T. sin embargo. El track ID entregado por el impuesto interno no pudo ser guardado en el documento. Por lo tanto, el documento aparece como si no estuviese enviado, siendo que sí está enviado. Ahora, ¿cómo podemos saber si el documento está o no enviado, a pesar de que no lo tiene track ID, es súper simple. Basta hacer clic acá donde dice verificar documento. Y con eso nos carga la página de impuesto interno donde nos dice que ellos el documento sí lo recibieron. ¿Ya? Entonces, una muy buena idea cuando tengan algún problema y les diga que el track ID no existe y aparezca la opción de enviar el documento antes de hacer clic en enviar verifiquen si es que el documento fue o no fue recibido efectivamente en interno, ya para que no vaya a ocurrir que estén enviando un documento que ya había sido enviado antes entonces nuevamente vamos a mostrar si uno hace clic en verificar documento NCI abre la página del documento y una cosa súper importante que aparece acá es que acá nos aparece el track ID con el que fue enviado y aceptado ese documento. porque qué ese número es importante? Porque con ese número nosotros lo podemos copiar. Vamos a la pestaña avanzado y lo colocamos en el track ID. Lo modificamos y con eso si vamos a los datos básicos, ahora sí tenemos el track ID asignado. Y con eso además ahora podemos actualizar el estado. Entonces vamos a actualizar el estado de este documento y ahí podemos ver que el documento está aceptado efectivamente entonces, no fue necesario reenviar el documento porque el documento ya estaba enviado ahora, ¿qué hubiese pasado si ustedes eh, envían el documento? vamos a hacer ese ejemplo ¿ya? entonces, vamos a volver a quitarle el track ID a eh, este DT ¿Ya? entonces, bueno, obviamente este es otro caso vamos a utilizar el mismo DTR, la nota de créditos eh, 79, pero supongamos que estamos en un nuevo, en, con un otro documento y nuevamente vemos que el documento eh, aparece como no enviado de impuestos internos porque no tiene track ID pero nosotros hacemos clic en enviar sin haber verificado que el documento sí existe, recuerden que este documento sí existe en impuesto interno y fue aceptado entonces si nosotros enviamos este documento lo que va a pasar es que el impuesto interno nos va a asignar un nuevo track ID ¿sí? porque acabamos de hacer un envío entonces ¿qué es lo importante? Que ahora, al consultar por este track ID, el impuesto interno lo va a tener como rechazado. ¿Por qué? Porque estamos reenviando un DTE que ya fue recibido con anterioridad. Entonces, vamos a actualizar el estado para poder verificar eso. Bueno, aquí podemos ver que el documento está, efectivamente, como mencioné, rechazado, porque está repetido. Y, bueno, ¿cómo sabemos que está repetido? Porque si verificamos el documento nuevamente en el CI vamos a ver que los track ID que tenemos acá y en IDT son diferentes ya vamos a ver en el fondo el documento fue aceptado con un track ID y nosotros después lo volvimos a enviar ahora, ¿qué hay que hacer en este caso? no hay que volver a emitir el documento y tampoco, súper importante no hay que eliminarlo bajo ningún motivo ya porque el documento está aceptado y es válido ¿qué es lo que hay que hacer? simplemente hay que reemplazar nuevamente el track ID entonces en este caso que teníamos un track ID que no correspondía que era uno de los segundos ejemplos que vamos a ver simplemente lo cambiamos para el que corresponde lo modificamos y con eso ya tenemos nuestro track ID modificado, y obviamente ahora podemos volver a consultar el estado de este documento para dejarlo en estado aceptado como ya vimos antes y ahí podemos ver que el documento está nuevamente aceptado bueno no nuevamente, sino que estábamos haciendo el ejemplo de nuevo esos son los dos primeros ejemplos ya eso tienen que ver con eh, si el documento estuviese eh, sin enviar y efectivamente eh, estuvo enviado y por alguna razón no se guardó el TracaID. Ahora, en una situación normal eso no ocurre. ¿ya? El problema que ocurrió el día de ayer fue porque el campo eh, eh, no soportaba el, el rango que el servicio de que no estaba enviando, y al actualizar el, el campo a, un, a una capacidad mayor para guardar enteros más grandes con eso ya el problema se soluciona. Entonces no debería volver a ocurrir que un documento esté sin TracaID y esté enviado en puesto interno a menos que hayan cambiado manualmente el track ID o que por ejemplo lo hayan cargado directamente en la base de datos y no hayan actualizado el campo ya pero en una situación normal eso no tendría que volver a ocurrir ¿Y ¿cuál es el siguiente caso? las cargas manuales en el caso de las cargas manuales que se pueden hacer eh, acá, donde dice cargar XML, eso también se puede hacer a través de la IP si usted no cuando ustedes suben un XML acá, si no especifican el track ID el track ID que se coloca por defecto es un menos uno entonces bueno, ahí el ejemplo es el mismo que acabamos de ver entonces esto sería como si colocáramos acá un menos uno y ese sería el escenario entonces tenemos un track ID que es menos uno que el documento obviamente aquí no se puede volver a enviar Ya en este caso no me permite la opción de enviarlo si sí me permite la opción de eliminarlo porque por ejemplo podría haber cargado mal el documento Bien. pero no me permite reenviar entonces nuevamente el proceso es el mismo si tenemos un documento que cargamos y no sub subimos el track ID porque por ejemplo no lo teníamos y queremos actualizar los datos para que eh, pueda chequear el estado, lo único que tenemos que hacer es simplemente verificar el documento, como ya lo hicimos vemos el track ID que corresponde y lo colocamos nuevamente donde corresponde y eso es todo Bueno y obviamente podemos volver a actualizar el estado para eh, que quede aceptado y ahí nuevamente tenemos el documento aceptado. Ya, bueno. En resumen, lo que se mostró fue básicamente lo siguiente. Da un documento que no tiene track ID, o tiene un track ID menos uno, que en el fondo no está determinado, o tiene un track ID que no corresponde, por X motivo, porque enviamos el documento de nuevo, porque simplemente no equivocamos el cargar el track ID, etc. O sea, en el fondo, cuando tenemos algún problema con el track ID, una de las cosas que deberíamos hacer es verificar el documento en impuesto interno. Y con eso saber cuál es el track ID que le corresponde efectivamente si es que el documento está aceptado. Y con eso simplemente podemos actualizar el track ID y volver al proceso normal. Y de esta forma, corregir cualquier problema que podamos tener respecto a los track ID que tienen nuestros documentos. Ahora, nuevamente, en una situación normal, esto no se hace. En una situación normal, si emitimos todos los documentos a través de LibreTE, el track ID que se asigna es el correcto. Esto es para casos especiales. Para casos especiales como solucionar lo que pasó ayer para los que tengan que solucionarlo y que no lo hayan hecho todavía en el futuro eso no va a volver a pasar o casos eh, que corresponden a las cargas manuales ¿Ya? entonces ese es el video eh, cualquier consulta recuerden que pueden hacerla en los comentarios o si tienen soporte a través de nuestro soporte eh, oficial en, con la empresa Saco muchas gracias